hola qué tal queridos amigos feliz miércoles santo estamos en esta en este caminar hacia nuestra pascua ha avanzado algunos días de esta semana de esta semana santa ayer celebramos junto del clero la misa crismal en la catedral hoy tendremos la entronización de los santos óleos aquí en nuestra parroquia san juan pablo II. con la alegría de ya estar cerca a la pascua vamos a seguir este itinerario recuerde si no se ha confesado si no ha logrado la celebración del sacramento de la confesión aproveche hoy, un poco más tranquilo, busque su, su sacerdote amigo, reconciliemos. Es tiempo de morir a nuestro pecado, a nuestro orgullo, para poder resucitar a una vida nueva, la vida nueva que nos da el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, miércoles, la liturgia nos regala el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. Uno de los doce apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Qué quieren darme? Yo les entrego a Jesús. Ellos pagaron 30 monedas de plata. Desde ese momento empezó a buscar una ocasión propicia para entregar. El primer día de la fiesta del pan, Asamo, acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena en Pascual? Él les dijo, Vayan a la ciudad donde fulano y digan, el maestro manda decir, ya se acerca mi hora, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como les había mandado y prepararon la cena pascual. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce discípulos y cuando estaban comiendo les dijo, yo les aseguro, uno de ustedes me va a traicionar. Ellos muy tristes empezaron uno por uno a replicar: yo maestro, pero les respondió, uno que ha comido conmigo del mismo plato es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre sigue su camino, como está consignado acerca de Él en la Escritura. Pero hay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Judas, el que lo estaba traicionando, replicó, no seré yo. Jesús dijo, tú mismo lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos desde ayer con este drama de la traición. Ayer en la versión de San Juan, hoy en la versión de San Mateo. Judas, desilusionado, desesperanzado, vende a Jesús por 30 monedas. Igual que José allá en el Antiguo Testamento, es vendido por sus hermanos, ahora Jesús es entregado, es vendido por uno de sus amigos, por uno de sus amigos. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, mi querido amigo, no hemos vendido a Jesús? Y a veces por menos de 30 monedas, a veces por menos de un plato de lentejas. Cada vez que pecamos, vendemos a Jesús, traicionamos nuestra fe, nuestros principios y terminamos entregándolo todo. Señor Jesús, perdona nuestros muchos pecados, perdona Señor las muchas veces que te he vendido, las muchas veces que te he ofendido. Dame la gracia de morir para poder resucitar contigo. Amén. Un feliz día mis queridos hermanos.